Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. Bueno, a ver si... Eh, podemos... Hacer esta transmisión en vivo. Eh, me gustaría poder... Chequear... Si hay audio y demás. Voy a... La verdad, es la primera vez que hago una transmisión en vivo por Facebook. Y... Eh, nada, me gustaría ver que ustedes me dijeran que... Si, ven, si se ve algo, si... <ríe> eh, no sé, yo voy a controlar acá desde mi teléfono... Eh, Quité todo el sonido, así que espero que no acople. Eh, me parecería como que sí está transmitiendo en vivo. Eh, bueno. A ver. A ver si abre esto acá a ver acá no me estaría abriendo en el teléfono me gustaría si alguien de los que está conectado hay gente conectada si alguien de los que está conectado me dicen si lo pueden ver y si pueden escuchar el video. Eh. A ver. Ahí sí. Bueno. Igual ahora quedé como único. <ríe> eh, bueno. Bueno a ver cómo hago para ver si se escucha este video bueno eh, la idea de este video y por qué en facebook por primera vez eh, esta transmisión en vivo, en Facebook, es eh, porque el otro día buscando, bueno, primero me quiero presentar, yo soy Marcelo, Marcelo cheiro Díaz, eh, yo soy militante, kirchnerista, eh, cristinista, peronista desde siempre, eh, de cuna, de nacimiento, siempre fui peronista y, y por supuesto, eh, mi militancia política empezó en el eh, 2003 cuando me enamoré del proyecto de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner y por eso digo que soy peronista, kirchnerista, cristinista y pongo las manos en el fuego por todos los que eligió eh, Cristina Kirchner eh, porque en realidad pongo las manos en el fuego por ella, por su capacidad, por su inteligencia, por su eh, preparación, por su liderazgo, por, porque es el, la mujer más admirable que, que pueda tener la historia argentina. Junto con Eva Perón creo que son las, da, las dos grandes mujeres de la historia argentina y, y junto con eh, con el general Perón con Néstor Kirchner eh, creo que eh, que son los grandes estadistas que tuvo que tiene este país porque los que no están igual nos dejaron su legado. Eh, y bueno, mi profesión es la astrología. Eh, y hace muchos años que hago astrología. Y entonces el otro día, debido al tema de la deuda en la provincia de Buenos Aires y todo lo demás, me puse a buscar la, eh, los datos para hacer la carta natal a Axel Kicillof. Y terminé en el muro de, de una persona que no voy a comentar, pero que, eh, ¿quién es? <risa> Digo, porque no le voy a hacer promoción. Eh, pero eh, leía eh, la interpretación que hace esta persona sobre eh, el día de asunción de... Eh, de Axel Kicillof o sea de la carta de Asunción ¿qué es lo que se ve en astrología? se ve cómo estaban los planetas o sea la energía planetaria sobre el, ese lugar donde estaban haciendo eso en este caso donde estaban haciendo la, eh, el gobierno el nuevo gobierno de Axel Kicillof entonces Acá esto sería el planeta Tierra, esto todas las energías como se entrelazan sobre el planeta. Acá un puntito que es La Plata, la ciudad de La Plata, donde estaba Axel Kisilov eh, asumiendo. Eh, todos estos planetas corresponden al nacimiento, a la carta natal de Axel Kisilov. ¿Sí? y todos estos planetas que están acá afuera corresponden al momento en que estaban haciendo el gobierno de Axel kisilov como gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, bueno, todo esto son las 12 constelaciones del Zodíaco eh, entonces esta persona hacía mención eh, nada, decía, empieza diciendo que va a ser decepcionante el gobierno de Axel Kisilov, y yo no estoy de acuerdo con eso, más allá de mis lineamientos políticos, que sí los aclaro, pero esta persona, haciéndose eh, el independiente, eh, nada, tiene unos dardos horribles contra Axel Kisilov. <risa> Entonces, eh. Yo realmente a, a, a Axel lo admiro muchísimo y creo que es eh, una persona que está preparadísima para gobernar una provincia muy difícil como es la provincia de Buenos Aires, pero además también creo que está preparadísimo para en algún momento gobernar la República Argentina. Creo que es el sucesor de, de Néstor y de Cristina. Eh, yo eh, en algún momento eh, escuché a gente de nuestro propio espacio político que decía que en realidad tendríamos que haber hecho fuerza para que renunciara Macri y, y que hubiera un gobierno de transición para después ir sí, un gobierno peronista definitivo eh, yo creo que está bueno que aunque la pasamos muy mal eh, y que las cosas se empeoraron en los últimos en el último año sobre todo creo que está bueno que hayan llegado ...hasta el último día del gobierno... ...como les correspondía por el voto popular del 2015... Y, eh, ...y que ahora, por supuesto... ...nos dejen gobernar a nosotros... ...creo que este, el gobierno de Alberto y de Cristina... ...creo que es ese gobierno de transición... ...en que tienen que... ...como en su momento lo hizo Dualde apagar el fuego como buenos bomberos y que luego van a venir el, el verdadero gobierno eh, peronista de crecimiento y de, mientras tanto, bueno, hacer las cosas para apagar el fuego. Bien, eh, pero con respecto a la astrología en sí, que era lo que quería que quedara bien, bien claro. Lo primero que dice es que, que va a ser una gran decepción el gobierno eh, por el día en que eligió eh, para nacer. Porque dice que el regente de su sol de, de la carta, o sea, el sol de la carta de Asunción es este, en Sagitario ¿sí? el regente de Sagitario es Júpiter y que eligió justo el día en que Júpiter había entrado a Capricornio bien, hacía ya varios días Júpiter se queda en cada signo aproximadamente un año tarda 12 años en dar toda una vuelta al Zodíaco por lo tanto, hacía unos días ya que había pasado al signo de Capricornio. Y esta persona dice que eh, está debilitado. Es cierto que está debilitado. Júpiter es el gran benéfico en el Zodíaco. Y siempre es bueno tener un Júpiter fuerte. Es verdad que está debilitado por el signo en el que está. Eh, y él dice que, por lo tanto, el nuevo gobernador será muy débil sí. yo le digo a esta persona que el poder del nuevo gobernador no será muy débil ¿por qué? porque cae dentro de la casa 2 de Axel Kisilov. Axel Kisilov tiene ascendente en Sagitario y esa casa 2 es ...el yo tengo... ...que tengo fuerza para concretar los proyectos... ...porque Capricornio... ...es la concreción... ...de los proyectos... ...donde está... El, ...todo lo que hay en Capricornio... ...se concreta... ...porque es eso... ...es la concreción de los proyectos... ...y está Júpiter... ...en Capricornio... ...concretando las cosas en el máximo poder que es la casa 2 de Axel Kisilov. Creo que se entiende. Creo que se puede entender perfectamente. Pero además de eso, tanto el ascendente de Axel Kisilov, ¿sí? como la casa 2 de Axel Kicillof están en el medio cielo de esta carta natal o sea en la casa 10 que es la casa de la profesión el brillo, el destino es la casa de la concreción de los proyectos y ese, esa casa 10 ...contiene al Sol de la Asunción. Además, contiene al Júpiter de nacimiento de él... ...en conjunción con Neptuno y la Luna, los sentimientos de él. Todo eso me dice que va a ser un gran gobernador... ...que va a hacer un gran trabajo que va a transformar la provincia de Buenos Aires, que va a ser rápido, que va a ser concreto. Me dice todo lo contrario a lo que le dice la carta a esta otra persona. Después sigue hablando y dice que Júpiter hace mal aspecto a los soles del nuevo eh, presidente como al nuevo gobernador. Bueno, nosotros estamos hablando del nuevo gobernador. Yo en la carta de asunción del presidente, que también la hice, eh, no lo vi eso, pero vamos a ver qué es lo que pasa con eh, este Júpiter que está en Capricornio, ¿sí? Y... Eh, a un gra a dos grados, sí, casi dos grados de Capricornio, y Axel Kisilov tiene sol en Libra casi a dos grados, es eh, casi una conjunción, eh, casi un aspecto cerrado, ¿sí? Eh, entre el Júpiter en Capricornio y eh, el sol en Libra del de gobernador Axel Kisilov esto es una cuadratura es verdad que la cuadratura son aspectos negativos ¿sí? sin embargo sin embargo en este caso ¿sí? por la casa donde está lo que me está indicando porque está en la casa 11 que es la casa de lo humanitario que es el por eso él es tan humanitario, porque tiene casa 11 en Virgo y el Sol está dentro de la casa 11. ¿sí? Él está al servicio de los demás. Y este Júpiter en su casa 2, el Júpiter de la Asunción, en casa 2 de nacimiento de él, haciendo una cuadratura, me dice que le va a costar sacrificio. Es verdad que le va a costar sacrificio. Pero por supuesto, nadie dice lo contrario. ¿Quién puede decir que sin ningún tipo de esfuerzo va a sacar a la provincia de Buenos Aires adelante? O sea, como dijo Cristina, no fue magia. Por eso esta página de Facebook se llama No fue magia ARG eh, de Argentina eh, eh, y que yo la, eh, la fundé. Eh, en el 2015 esta página. Esta página viene desde el 2015, ¿no? Fue Magia hereje y fue por el famoso dicho de Cristina, claro que no va a ser magia, claro que le va a costar esfuerzo, claro que se va a tener que romper el alma para poder sacar la provincia de Buenos Aires adelante. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. Porque la gran diferencia entre el anterior, el anterior gobierno es que era todo un gobierno de vagos. Y este es un gobierno de gente trabajadora, gente que trabaja, que va todos los días sin descanso a trabajar a la gobernación para ver de qué manera resuelve los problemas. Pero además hay algo más para decir de Axel Kisilov. hay muchísimo más para decir pero yo quiero primero desmentir estas cosas que están acá dice dice que va a perder popularidad con el correo de su mandato porque el pueblo lo va a cuestionar no podrá cumplir con sus promesas la luna hace oposición al sol Sí, es verdad, la luna es el pueblo y eh, el sol es el, eh, el gobernante, el gobierno, es eh, la fortaleza. Entonces, si vemos acá, el sol está a 19 grados de Sagitario y la luna está a 11 grados de Géminis eh, están en signos opuestos ¿sí? es verdad eso ahora lo que esta persona no aclara es en primer lugar que la luna está en la casa 4 de esa asunción o sea, la luna ¿sí? siente que es parte de ese gobierno. ¿Sí? O sea, el pueblo está gobernando. Está en casa 4. Pero aparte que el pueblo es inteligente, sabe de qué se trata. Está en Géminis. Es una de las lunas más inteligentes del zodíaco. ¿Sí? Pero además de todo eso, ¿sí? la luna de Axel Love, la luna de nacimiento está en Sagitario. Y además, sobre la luna de nacimiento, ¿sí? Y el Júpiter de nacimiento de Axel Kisilov está el Mercurio de Asunción. Esto me está indicando que él sabe cómo comunicarse con la gente, cómo llegarle a la gente, cómo eh, trabajar con la gente, porque él es parte de eso, sabe de qué se trata, no deja a la gente por fuera. Eh, dice Venus como regente de la casa 8, de esta Asunción. Es verdad, eh, a ver. Bueno. Venus como regente de la casa 8 la Casa 8 de la Asunción está en Virgo así que yo no sé de dónde saca que es el regente eh, de la Casa 8 sí está bien leída eh, deuda pública, acreedores. se encuentra en conjunción a Saturno a ver Vamos a ver... Venus en conjunción con Saturno, es verdad... Pero en Capricornio... En la casa 11... No voy a hablar ni bien ni mal de esta interpretación que hace... Porque directamente no estoy de acuerdo con desde dónde parte... Eh... Marte se encuentra en la casa 9. A ver. Dice que Marte se encuentra en la casa 9. Es verdad. Vamos a ver qué es lo que dice. Sí, que la casa del extranjero en trígono a Neptuno. A ver. Vamos a ver. Es verdad que tiene un trígono con Neptuno. Sí. Bastante cerrado. 14 grados de escorpio. Y 15 grados de Pisces, está Neptuno. Aquí también estará condicionado por el exterior, al igual que la nación. Depende mucho su gobierno de organismos externos de crédito. Solo no podrá. Bueno, no estoy del todo en desacuerdo con lo que dice. Eh, es verdad. O sea, ¿quién puede negarlo? Pero ¿por qué va a decir que eso... Eh, no va a poder manejarlo al contrario tiene marte muy bien ubicado en su domicilio y neptuno muy bien ubicado en su domicilio nada que no pueda manejar mercurio la comunicación oposición luna mercurio está a 3 grados la luna está a 11 grados eh, en Géminis la luna lo que hablábamos antes esto ya lo hablé antes este Mercurio eh, nada, primero que está sobre el ascendente de él dentro del medio cielo de él o sea sabe cómo comunicarse con eh, el pueblo con la luna en Géminis que es una luna inteligente eh, tendrá que aclarar más de una vez sus dichos, marchas y contramarchas, en malas decisiones, todo eso no estoy de acuerdo. Desde marzo a diciembre, Neptuno afectará mal a su sol. Bien, eso es porque desde marzo a diciembre, Neptuno va a entrar eh, a... Eh, va a estar por acá y, y le va a estar haciendo una o se, se va a poner retrógrado y entonces va a estar más para atrás y le va a estar haciendo una, un mal aspecto al sol de nacimiento de él ¿sí? eso va a hacer que tenga que forzarse aún más. Pero él tiene toda la fuerza. Toda la fuerza. ¿Por qué? Primero porque él nace con una fuerza transformadora. ¿Sí? Él nace con una fuerza completamente transformadora. Este Sol en conjunción con Plutón. ¿Sí? Dentro de su casa 11 pero además por este estelium decimos que es conjunto de planetas muy juntitos todos Mercurio eh, con el sol haciendo un, eh, un una conjunción eh, este sol en conjunción con eh, Plutón también con Venus y casi, casi con Urano. No, no, está en conjunción, pero casi que podríamos decirlo. Están tan juntos todos, que es como si estuvieran todos juntos. Esto es innovación, el amor por la innovación, por innovar, por cosas nuevas, por traer cosas nuevas a esta vida de él. Eh, Mercurio, el, todo todos sus pensamientos, toda su energía en virgo puesto al servicio de los demás en casa 11 por causas humanitarias eh, y este Plutón que es la transformación profunda viene a transformar cuestiones otra de las cosas que dice por ahí <coughs> marca que este Saturno en casa 7 de él eh, le puede llegar a complicar eh, alianzas y demás, ¿sí? Eh, no estoy de acuerdo. Directamente no estoy de acuerdo. Al contrario, creo que eh, cuando le cuesta a él, es muy rígido para hacer las alianzas, pero cuando hace esas alianzas son muy firmes. Eso por nacimiento, ¿sí? ¿Y con quién él hace alianzas en este gobierno? Con el pueblo, Casa 4, la Casa del Pueblo. Bueno, no quiero seguir eh, ahora tirando datos porque son datos demasiado técnicos. Pero quería que quedara este video asentado. Quería subir este video para que quede dicho acá en el canal ¿sí? que el gobierno de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires va a ser el mejor gobierno de la historia argentina de los 200 y pico de años de historia, de los 210 años de historia que vamos a cumplir ahora si consideramos eh, el inicio de la Argentina como el 25 de mayo de 1810. Eh, este gobierno de Axel Kicillof va a ser el mejor de todos los gobiernos de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires va a crecer como nunca. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy importante, sin desmerecer a ninguna otra, pero por la cantidad de habitantes y por la cantidad de, eh, de cosas que produce, es una de las provincias más importantes de la República Argentina. Eh, y, y él va a ser un maravilloso trabajo que va a ayudar a toda la república según esta carta de asunción y su carta personal ¿sí? en sinastría en comparación con su carta personal eh, nada bueno a todos los que estuvieron que escucharon el vídeo y los que no seguramente lo escucharán después eh, les dejo un, un abrazo muy grande este vídeo también lo voy a subir a mi canal de youtube donde hago eh, especialmente astrología política eh, me gusta me encanta la astrología política eh, ahí tienen abajo eh, cuál es mi canal de YouTube, que es Marcelo Cheiro Díaz lo buscan así y, eh, y si se suscriben y le dan like al video, me, me hacen un favor grandísimo en el canal de YouTube y acá también si eh, les gusta lo que se dice en este canal y quieren eh, seguirme en el canal no fue magia rg de facebook voy a intentar hacer que todos los vídeos sean así en paralelo eh, con facebook y con youtube les mando un abrazo muy grande gracias por estar ahí